Hola, bienvenido a este vídeo, si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando más información sobre el curso de retoque fotográfico de Kike Arnaiz. Mi nombre es Laura y lo que voy a mostrarte ahora puede ser la respuesta a lo que estabas buscando para finalmente aprender a retocar sus fotos con Lictro y Photoshop, así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Pero antes de que tengo una alerta muy importante para darle, si realmente va a comprar este producto, comprar en el sitio web oficial por lo que no comprar en los sitios web que venden el producto que no es original. Esta página que estoy mostrando aquí en el vídeo, es la página oficial del producto. Para ayudarle he dejado el enlace del sitio web oficial aquí en la descripción del vídeo, donde se puede comprar de forma segura y sin complicaciones. Usted puede preguntarse si el curso de retoque fotográfico de Kike Arnaiz es realmente bueno. Y la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque aprenderás a dar color profesionalmente, a gestionar tu galería de imágenes, crearás fotomontajes y dejarás volar tu mente creativa. Si te gusta la fotografía y aún no sabes manejar Lictro y Photoshop, este curso es para ti. Es un curso que parte desde iniciación hasta alcanzar el nivel profesional para encontrar un flujo de retoque sencillo pero completo. Ambos programas son necesarios para el retoque de fotos profesional y aquí aprenderás a usar y combinar ambos. Son 8 horas de curso, 25 tutoriales y contenido extra. A partir de ahora tus ideas fotográficas no tendrán límites. Kike Arnaiz es el profesor de este curso y aparte de ser fotógrafo profesional, tiene experiencia en el mundo de la formación, habiendo dado cursos por toda Latinoamérica y España. El curso no caduca, puedes visitarlo tantas veces como quieras con tu usuario y contraseña. Además, es un curso vivo que se mantiene actualizado con nuevos vídeos gratuitos periódicamente. Hay algo muy importante en este curso que usted necesita saber antes de comprarlo. Podéis probarlo en 15 días y si no veis los resultados o no le gusta por otras causas, podéis pedir que le devuelvan su dinero. El curso de retoque fotográfico de Kike Arnaiz tuvo una respuesta muy positiva a muchas personas, incluso en la página de ventas que dejé en el enlace de abajo, hay personas que relatan los resultados que tuvieron después de comprar este curso. Espero que logres tus objetivos con el curso de retoque fotográfico de Kike Arnaiz y que yo haya sido capaz de ayudarte con la información sobre el curso. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de este curso que dejé aquí en la descripción del vídeo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto.